Pues la verdad es que haber ganado aquí en Valencia el premio al mejor concepto de franquicia es un, una sensación increíble. ¿no? Todo el trabajo que hacemos por toda nuestra red de franquiciados y por, y por todos los trabajadores pues, eh, es muy gratificante que, que finalmente quede recompensado con, con momentos como este.